En enero de 1700 había tenido lugar un terremoto colosal que había hundido la costa y anegado los bosques. Y de la misma forma que con el reciente terremoto de Japón, se formó un tsunami que en poco tiempo alcanzó las costas americanas. El terremoto de Cascadia también había generado un tsunami tan potente como para inundar las tierras de los desprevenidos campesinos a miles de kilómetros. Tuvo que ser un terremoto de magnitud 9 o 9,1. Es decir, tuvo que romperse toda la zona de subducción de Cascadia, de un extremo a otro. Y eso es una distancia de unos mil kilómetros. Los megaterremotos han azotado Cascadia en un pasado reciente. ¿Cuándo golpeará el siguiente? En una fría cámara de la Universidad Estatal de Oregón, Chris Goldfinger busca pistas entre montones de tierra. Son muestras que ha recogido del suelo oceánico a gran profundidad. Goldfinger sospecha que podrían revelar la frecuencia de los megaterremotos. Tiene unas 200 muestras de testigos de sondeo. Juntas cuentan una historia que abarca 10.000 años. Al menos para un geólogo capaz de interpretarlas. Lo que vemos aquí dentro son sedimentos de los últimos miles de años. Esto es un terremoto que va desde aquí hasta aquí. A partir de los sutiles cambios en el terreno, Goldfinger deduce un patrón. Los cambios marcan dónde se ha desencadenado un deslizamiento de tierras submarinas debido a un terremoto. La datación por carbono determina en qué momento golpean las ondas sísmicas. Los resultados no auguran nada bueno. En los últimos 10.000 años se han producido megasacudidas aquí en 19 ocasiones. El terreno que está debajo de Cascadia no es tan estable como se pensaba. El periodo mínimo entre un terremoto y otro es de 170 a 200 años. Ya han pasado unos 310 desde el último. Y es probable que se produzca otro terremoto. Nuestros instrumentos no pueden medir con precisión cuándo golpeará el próximo megaterremoto. Pero el geólogo Tim Melbourne ve indicios de lo destructivo que puede llegar a ser. Bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí. Este instrumento es lo último en sistemas de localización de posición. Están las cinco luces encendidas. El sistema GPS revela lo que no podemos ver ni sentir y las lecturas son alarmantes. Aquí el terreno se está moviendo. Esta estación se mueve unos 2 centímetros por año, porque a medida que la placa Juan de Fuca se va deslizando por debajo del continente, arrastra a la placa norteamericana. El GPS emite una luz que indica una fuerza increíble. El movimiento varía, pero por término medio, la región está siendo empujada en dirección oeste a un ritmo de 4 centímetros al año. Es una distancia descomunal en términos geológicos. Desde que se produjo el último megaterremoto en 1700, Cascadia se ha desplazado hasta 12 metros. Y también vemos en el GPS que la línea de costa se mueve a mayor velocidad que el terreno que está más al interior. Y eso hace que la placa norteamericana sea bombe. Una franja de unos mil kilómetros se está comprimiendo la corteza se está comprimiendo como un muelle cuando la falla que provoca toda esa compresión rompe se produce el terremoto el muelle salta y todo sale disparado la zona atrapada entre las placas se libera y de repente y sin avisar un terreno del tamaño de Irlanda se levanta bruscamente más de 10 metros tanto la tierra como el agua del mar se estremecen y agitan con una furia colosal. Si hubiera un terremoto en Seattle y uno estuviera en el centro de la ciudad, se desplazaría entre 3 y 5 metros hacia el suroeste. Y si estuviera en la costa, se encontraría con que también se ha desplazado hacia el suroeste, pero entre 5 y 10 metros. El terreno que la falla había ido empujando hacia arriba a lo largo de tres siglos se desplomaría. Lo que había subido, la costa, cae. Y lo que había bajado, al borde de la falla, sale disparado hacia arriba. El ecosistema se transforma cuando hay un terremoto. Las playas desaparecen bajo las olas. Las ciudades costeras que están más hacia el interior se encuentran con el océano a las puertas. Un bosque tras otro podrían dejar de existir. No hay incertidumbre. Este movimiento en vertical junto a la costa de los terremotos de la zona de subducción lo hemos visto en decenas de casos. Con la liberación de las placas también es posible que se desencadene uno de los fenómenos más destructivos, el tsunami. Hace que toda el agua que está encima del fondo marino se levante de golpe y luego caiga por su propio peso y fluya hacia la Tierra y a través del Pacífico. El tsunami podría llegar a alcanzar los 15 metros de altura, lo suficiente para borrar del mapa localidades enteras.